Un saludo muy especial para todos este video, es muy especial para mí, porque es una petición de mi hija menor, Natalia. Mi niña quiere aprender a hacer esta cajita en forma de lobo. Mami, te amo, no sabes la falta que me haces. Espero que te haya gustado la idea, como también espero que les haya gustado a todos ustedes. corto una tira en cartulina, acá te dejo la medida y la vas a dividir así, 12 centímetros, 13 centímetros. 12.5 centímetros y el otra el otro cuadrito queda de 13 centímetros. Vamos a hacer la silueta o el molde de la palabra lo, dibujamos la O. Acá me entré un poquito para que la O quedara un poquito más grandecita. Ahora hacemos la V y terminamos con la letra E. voy a hacer acá un corazón igual en la letra E y cortamos nos quedaría así ahora voy a utilizar icopor de 1.5 centímetros de espesor y vamos a trazar este molde nos quedaría así voy a acercar acá un poco para cortar voy a hacerlo con bisturí nos quedaría así Ahora voy a tomar cartón corrugado, acá lo que hice fue trazar el molde encima y como pueden ver tracé 3 milímetros porque la tapa debe ser más grandecita. Esta va a ser la tapa, aplicamos silicona líquida, acá corté otro molde en cartulina negra y pegamos. Ahora está este molde, vamos a cortar cada letra. Y lo que hice acá es entrarme 3 milímetros para que la letra quede más pequeña. Voy a utilizar esta cartulina decorativa, es opcional, pueden utilizar la cartulina que consigan. Vamos a trazar cada letra y la vamos a cortar. Nos quedaría así. Para la letra L lo que hice fue aplicarle silicona y pegué así. Acá corté dos corazones, que sería para la O y el corazón de la E. Voy a utilizar dos imágenes animadas. Antes de pegarlas voy a aplicar pegante en barra y le voy a dar brillo con diamantina. Esto es opcional si lo desean hacer. Vamos a aplicar silicona líquida a cada imagen. Acá voy a cortarle un poquito y pegamos. Voy a delinear los corazones y vamos a tomar una tira de 3 centímetros por el largo de la palabra love y vamos a pegar así. Nos quedaría así. Por acá por esta parte queda el cartón así corrugadito. Ahora de icopor, que sería la base, le pegué una tira de 5 centímetros de alto. porque la hice en icopor? Porque también la pueden hacer así, en cartón corrugado. Y hacer lo mismo, pegarle la tira de los 5 centímetros, así. Pero ¿qué pasa? Que como es tan delgadito, no, no queda como tan resistente. Y además yo lo hice así porque voy a pegar unas florecitas, o en caso que le quieran colocar rosas. Vamos a pegar... Acá apliqué silicona líquida, o sea lo hice así, pegué así, voy a bajarlo para que aprecien mejor y lo fui colocando así, lo fui metiendo así para que quede bien pegada esta tira. Con la tijera me ayudé, así, para que la tapa pueda quedar bien. Terminé y en esta parte pueden pegar una silueta en cartón corrugado o en cartulina como deseen. Nos quedaría así. Ahora voy a colocar la tapa. Como pueden ver quedó muy bien. Ahora para hacer la flor vamos a utilizar papel crepé pegar acá vamos a doblar así en la mitad y vamos a cortar yo ya tenía por acá una mitad vamos a abrir como pueden ver quedan los quiebres y así corté corté dos partes acá están vamos a doblar 3 centímetros de nuevo vamos a hacer las florecitas que le enseñé vamos a hacerlo también acá con este y vamos a enrollar así yo ya he hecho como tres videos con estas florecitas. Vamos a arrugar acá y cogemos esta parte. Acá voy a tomar un palillo. Le corté una parte. La pegamos acá y enrollamos. Aplicar acá silicona líquida para que quede más bien la florecita. Nos quedaría así voy a doblar de nuevo acá, tres, enrollamos y hacemos lo mismo, me parece que son muy lindas estas florecitas y muy novedosas, pues yo no la había llegado a ver, cortamos el palito, aplicamos la silicona líquida y vamos a pegarlo acá, lo estoy haciendo porque como lo vamos a pegar al licopor, damos vuelta, nos quedarían así, Bueno, acá ya, ya hice como, como 50 florecitas, no recuerdo. Y vamos a empezar a pegar. Así. Nos quedaría así. Acá dejé esta parte en lado y en la E. Vamos a colocar dentro chocolates. Y pueden colocar un obsequio, lo que deseen. Ahora ponemos la tapa. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y a ti, hija de mi alma, espero que te haya gustado esta cajita. Bueno, si es así, manito arriba y no olviden compartir el video con sus amigos.